Hay una situación con el pollo que el Estado, bueno, ya José Luis anunció aquí que la compra subsidiada de 4 millones de libras de carne de pollo por el Estado que posteriormente serán distribuidas a través de los, eh, de los puestos populares de INEPRE, uh -huh. podría paliar un poco la situación y también eh, eso podría lograr o hacer lograr que eh, baje un poco el precio porque... Si en, eh, en Inepre se está vendiendo el pollo subsidiado a un precio muy bajo, los productores podrían verse, los vendedores del, del pollo, podrían verse mermada la cantidad de pollo que venden, lo que quiere decir que tendrían un excedente que le pudiera se pudiera convertir en una pérdida. Y para eso prefieren mejor bajar el precio y que la gente lo compre. Eso podría ser una manera de presionar el mercado con la finalidad de que eh, la presión que haga las ventas de INEPRE a bajo costo pudiera hacer que los eh, intermediarios redujeran su margen de beneficio, pero no perdieran eh, ni dinero ni tampoco perdieran la mercancía. Por lo tanto, eso podría ayudar. De todas maneras, hay que tomar alguna decisión que sea lo suficientemente drástica, digamos, con la finalidad de que el pollo llegue a niveles adecuados. Vamos a una llamada telefónica. Buenos días. Sí. Buenos días. Adelante. Sí, buenos días. Sí. Eh, óyame, yo no sé si es que... Quiero, yo quiero saber si es que ya ProConsumidor no existe. ¿Por qué? Puesto de que hay muchas empresas que se están dando la tarea de vender unos productos en el cual ponen el contenido y le están echando otro. Yo tengo pruebas aquí de eso, de algunos productos. No sé si podría mencionarle algunos de los productos, si ¿sí? ¿Sí es posible. Claro, claro. ¿Cuáles bueno, son? Por ejemplo, la gente de Indubeca, la gente de Indubeca, uh -huh. no, no están vendiendo a nosotros, por ejemplo, una piel de salami, en tres y medio. 350. ¿A cómo, la, a, ¿A cómo la vende usted? Tengo que venderla dependiendo, porque tengo que comprarle eh, de, de 10 piernas para allá. Para ello, darme alguna oferta y una pierna. Ok, pero la pregunta es, Ajá. por ejemplo, si usted le compra 10 piernas, ¿a cómo usted eh, se la pone al consumidor final? Yo la vendería a 100, la libra. ¿A 100? ¿Y a usted, se la ve, a usted le llega? Me, me sale, a, a mí me sale a 90, 92 y pico. Entonces usted le viene ganando a cada libra ocho pesos, aproximadamente. Pero no es eso. El, es, el caso que se da es que la pierna que uno vende en tres y media, nada más está pesando tres y cuarta y un chino no llega a tres y media nunca, la, li, la pierna. Pero eso no Pero se vende pesado. Es, es, eso la venden por libre. Claro que sí. Nosotros lo compramos por pierna. Ellos lo venden por pierna nosotros, nosotros lo vendemos por ah, okay. detallado. detallados. Entonces okay. estamos perdiendo casi una cuarta de salami. No, pero ustedes lo que tienen que hacer es comprárselo también pesada. Claro. No, ellos no lo venden pesado, ellos lo venden por tierno. ¿Usted tiene que ¿Un colmado o un supermercado? No un colmadero, un, un detallista. Un Detallista. Por ejemplo, también, un detergente brillante, dice 200 gramos, péselo para que usted vea, que tiene entre 170 gramos y 135 gramos más. No okay. llega ni siquiera a, ciento, a 180 ni 190. eso es una eso es una denuncia importante que debe sí, de sí, a, pro, a, a consumidor. pro Consumidor. Yo, tra, pues yo trabajaba voluntariamente con Pro Consumidor de antes. Y yo le ayudaba, pero parece que la oficina no existe ya. Los huevos, ¿cómo le llegan los huevos a usted, distinguido? Yo yo estoy comprando huevos a 600 ahora mismo. No, no, pero por unidad, ¿cómo le sale por unidad? A 6. A 6 pesos, y y ¿usted lo vende? Sí, porque yo lo vendo a 7. A 7, le gana un peso a cada huevo. Sí. Muy bien. Exactamente. Bien. Bueno, ustedes son comerciantes conscientes consciente. Yo soy a con asociación de comerciantes de Tallita, de San Francisco de Macorís. Bien. Bueno, muchas gracias, gracias por las a la información. que se ponga el pantalón en eso. Así es, así es. Muchas gracias. mire yo quiero yo quiero informar de la salida del Haya en el día de hoy del periódico quincenal de San Francisco de Macorís. Ahí está Blacky. Mercado municipal o apestoso foco de contaminación. Hay varias fotos del mercado. Eh, tiene Adriano. Hay otra información acerca del, del inicio del mes de la patria, la actividad que estuvo retransmitiendo Telenor el martes pasado. Inicia trabajo de reparación de la carretera con Trova San Francisco. Esa sí es una buena noticia porque el bacheo de esa carretera era necesario la verdad que hay una situación ahí, esa carretera, muchos hoyos, eso es terrible. Sí, así es. Tenemos Tremu, llamada, Amado. Buenos días. Okay. Ah, Aló, buenos días. Sí, buena, le escuchamos, adelante. Se Pero, fue, parece. Parece que se fue. Se fue. Eh, hay un detalle, llamado para allá, para concluir el programa. Uh -huh. Y es lo que está sucediendo con eh, el alcalde de Santiago, Abel Martínez. Uh -huh. En el día de ayer... Se hizo eh, o se publicaron en algunos medios de circulación nacional, uh -huh. que ya no se puede decir circulación, sino de impacto nacional, uh -huh. porque ya no, no circulan, básicamente. El hecho de irregularidades en su gestión. Parece extraño que a Abel Martínez le hayan hecho un allanamiento equivocado eh, hace unas semanas y que en el día de ayer se diera a conocer unas supuestas irregularidades en su gestión. Todo apunta, eh, por lo menos la conducta que se está viendo, todo apunta a que hay una intención de dañar la imagen de Abel Martínez porque se vislumbra como, como potencial candidato del partido o del partido que sea a la presidencia de la República para el año 2024. Y eso es peligroso. Hay que ver de dónde está saliendo eso, porque pudiera estar saliendo del, pro del propio PLD claro, o pudiera ser claro. de fuera, eh, pudiera ser del gobierno, pudiera no, ser de cualquier partido. Quizá del pero... gobierno no. Vamos a una llamada, yo te voy a explicar eso es peligroso. por qué creo que no. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, amado. Hola, hola, ¿cómo hola. está, Manolo? Escúchame, eh, el PLD en votos sacó mucho más que la fuerza del pueblo. El PLD en votos sacó mucho más que la fuerza del pueblo. Estamos de acuerdo. Los senadores que sacó el PLD ya no pertenecen al PLD. Entonces, si el PLD tiene menos senadores en la cámara, en la cámara del senado, supongo yo, que no, ya no estamos hablando de votos, estamos hablando de ya de, de los senadores que están ahí. Si el PLD tiene menos senadores que la fuerza de pueblo, que no me interesa la fuerza de pueblo, de hecho, ni el PLD uh -huh. tampoco, si el PLD tiene menos senadores, yo supongo no puede tener más ma mayoría que el otro que tiene más, porque si el PLD tiene cinco senadores y la Fuerza del Pueblo tiene ocho, ¿cuál de los dos tiene más? ¿El que tiene ocho o el que tiene cinco? Amigo, ¿cómo, cómo es su sí, nombre? Yo, ese Manolo Geraldino. Ma, ese Manolo. Manolo, Manolo. ¿Cómo eh, es? Eh, es? Su nombre. Mi nombre es Juan no, Rodríguez. Juan, Juan Rodríguez. Ah, Sí, cariñosamente, Tito El Pon. Ah, Tito Popo. Mire, ah, sí. Juan Rodríguez, ver, mañana yo le a prometo Manolo, a usted, bien. porque ya no hay tiempo, explicarle. Punto... No, mañana no, se ve el lunes, porque ya mañana es ah, sábado. Ah, bueno, sí, mañana es sábado. Entonces, el lunes pero... yo me comprometo con usted, temprano, a explicarle toda la cronología histórica de, de qué es lo que dice la Constitución y qué es una segunda mayoría en el Senado. No es ni es, siquiera... La constitución, es, no, la constitución ha sido siempre un pedazo de papel que se modifica en cada momento. El momento en... de modificarse sí, ahora fue ese. No, pero no, no. Es, no eh, a, eso, eh, la Constitución la cogen a cada rato y Se y modificó rata. en el 2010. Cosa, lo político. Esa, lo esa, político lo lo, esa lo modificación, esa modificación, Tito, la institucionalidad. Sí, pero esa otro modificación otro fue otro en el año 2010 para blindar precisamente esa eh, al, al Consejo Nacional de la Magistratura. Mm -hmm. Yo le voy a explicar a usted ya con más tiempo, porque se nos acabó el tiempo hoy, ¿Por qué eh, se creó esta figura de protección al Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Y qué es lo que es una segunda mayoría en el Congreso? No se trata de, de cantidad de senadores, no es eso. Bien. Es por cantidad de votos. Y aún así, la cantidad de senadores que van por un partido siguen siendo de ese partido, aunque la persona haya decidido irse. Si un senador de eso muere... Que es lo que yo trataba de explicar esta mañana. Si, por ejemplo, muere un senador de lo que se fue de la, de, del PLD para la Fuerza del Pueblo, si, si muere, no lo saca porque no está inscrito en la Fuerza del Pueblo. Y tú lo sabes, Francis. ¿Qué dice Francis bueno, que es la Fuerza del Pueblo. Señores. Si muere, quien, quien decide quién va a ocupar esa posición es el PLD. Así y por tanto, es, señores, no son de vamos, la Fuerza del Pueblo. Hemos terminado ¡Ah! por el día de hoy y lo, por la enfócalo, semana lo, el programa. Que, que, enfócalo, que lo que la móvil nos decía es míralo ahí bueno bien señores hemos terminado hemos concluido el programa por el día de hoy por la semana ya regresaremos el lunes para Francis Rodríguez y el Jan Lantigua y un seguidor sí. ha sido un placer haber estado con ustedes estos días de la semana pasen feliz fin de semana sean felices